Profe, está hablando, es que no se escucha nada. Buenos días. No, todavía no. Estoy esperando este, que den las 8 y 10 para que se conecten, a ver si se conecta alguien más. Oh, ok, gracias. Ahora, ahora sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Qué bien, Manuel, me da gusto. También, buenos días. Igual Oye. todo bien, por fe. Pregunta, ¿cómo van sintiendo el curso, el ritmo, tareas, sugerencias, comentarios, observaciones? ¿Qué les gustaría que hiciéramos? ¿Qué les gustaría que dejáramos de hacer? Ok. Les gustaría que organizara con Eduardo una sesión o, bueno, ponernos de acuerdo para que les dé una sesión fuera del horario de clase para que les ayude con la tarea o les dé hints. O sea, sí me doy cuenta que, bueno, que con lo de las tareas Eduardo les contesta bastante, ¿no? Pero sí les gustaría, no les gustaría. Ok, entonces voy hablando este con Eduardo. Bueno, y los demás que sí les gustaría o solo le gustaría a Manuel. Excelente, muchas gracias Sofía. Podemos ser un poquito más perdísimo. Perfecto, ya somos tres. Tres y un neutro. Entonces le, le digo a Eduardo, ¿no? A ver este, si les puede dar algún día este en la semana. Este... Ah, <risa> la idea sería, no sé, que de, quedaran con Eduardo, yo veo este qué día puede Eduardo, este, una vez a la semana les ayude con su tarea. O sea, no sé, voy a decir el, el miércoles a las 2 de la tarde, por decir una hora, no significa que vaya a ser esa hora, hay que ver este, el horario de hora de Eduardo. no es para que les resuelva la tarea pero sí les puede dar ciertos hints o sea, más que nada sería una sesión para que ustedes ya tuvieran trabajada la tarea y pues este, ya le presentaran sus dudas a Eduardo para que los vaya guiando ¿no? esa sería la idea no sé entonces lo, lo, lo voy platicando con Eduardo y ya les, este, les voy informando. De todos modos, Eduardo lo puede publicar en el, en el grupo. no Entonces empezamos con la clase, entonces voy a empezar a grabar. Estoy viendo el PDF, les recuerdo. Entonces, eh, si no puedo ver este, los comentarios escritos, entonces, si alguien tiene alguna duda o, este, o quiere que me detenga, por favor, este. pues me habla, ¿no? O si le da pena hablar este y alguien me ve que tiene una duda, pues eh, al que no le dé pena hablar, pues me, me detiene, ¿no? lo no podemos cooperar. Bueno, ya estuvimos hablando esta cuestión de, primero de conceptos topológicos, que si bien en, en su caso real son relativamente sencillos, porque qué? Todos los expresamos en función de intervalos. Cuando nos pasamos a ver este, bueno, hay un resultado de análisis que te dice que si algo es conexo, pues tiene que. Bueno, si, si algo es conexo y cerrado, pues es un intervalo cerrado. Si algo es conexo y abierto, pues es un intervalo abierto, ¿no? Pues si algo es conexo, realmente es un intervalo, y pues las otras son es. Este. Este, abierto, cerrado, cerrado, abierto. Entonces, eh, para el caso del cálculo real, sobre todo en, en R, no se necesitaba demasiados conceptos topológicos. De hecho, todos estos conceptos topológicos se manejaban más en cuestiones de órdenes, ¿no? Pero pues ya los fuimos metiendo porque en el caso de funciones de R en. en en RM, como se ve en cálculo 3, se vuelven a manejar. No se vuelven, se introducen. Entonces, aquí pasa algo muy curioso. La topología de R2, digo, de los complejos, realmente es la topología de R2. Pero, aunque sea la topología de R2, aquí regresamos a una cuestión donde se empieza a entrelazar con el álgebra. Cuando estamos hablando de Rn, pues nada más tenemos una estructura de espacio vectorial. Pero aquí cuando estamos hablando de los complejos, ya tiene una estructura multiplicativa, y no solo una estructura multiplicativa, sino una estructura de campo. Y esta estructura de campo, pues cambia totalmente el juego, ¿no? Entonces, al pensar en, en que tiene estructura de campo, pues las funciones de R2 en R2 se deberían de poder comportar, o de alguna manera se deben de poder comportar más, eh, o, bueno, o tener una mayor analogía como con las funciones de rnr R. Y realmente eso pasa. Entonces, de hecho, pues bueno, vean, vamos a pasar a, a empezar con la parte de la diferenciabilidad, ¿no? ¿Cómo es la cuestión de la diferenciabilidad en el caso real? Pues <ríe> a mi parecer siempre fue como muy engorrosa, ¿no? ¿Por qué engorrosa? Bueno, porque había que hacer muchos productos puntos, ¿no? Entonces, eh <ríe> o multiplicación de matrices, y honestamente, pues sí me da flojera hacer esas cuentitas, pero, pero luego las demostraciones, pues había que escribir mucho. digo Y eso no quita que sean bonitas, la verdad. De todos modos, pues vamos a acabar haciendo este, demostraciones por el estilo. Pero vean que podemos definir, agarramos un subconjunto abierto, un punto en ese abierto y definimos eh, bueno, tomamos una función que va de ese abierto en los complejos y vamos a decir que f es diferenciable en z0, punto que elegimos en el abierto si el límite de cuando z tiende a z0 de f de z Menos f de z0 entre z menos z0 existe. De hecho, estoy muy consciente que esta no es la no noción este, original que nos dan de, de derivada, ¿no? La noción original que nos dan de derivada es la que les estoy plantando aquí arriba, ¿no? De hecho, pues, se hace con una h, ¿no? El límite de cuando z0, eh, bueno, el límite de cuando h tiende a cero de Z0 más H menos Z0 entre H, ¿no? yo Aquí puse Z, podría haber puesto H, pero las dos no, este, notaciones son... Bueno, las, los dos planteamientos son equivalentes, ¿no? Un límite existe sí solo si sí, el otro existe, y pues convergen a lo mismo. De hecho, pues... Este, en cálculo se ve que, pues, esta es como la forma intuitiva para hacer los, este, los límites cuando se ven, este, la línea tangente, pero también luego se ve este, oh, bueno, que también se puede hacer de esta forma, ¿no? Que son, desde cálculo 1 se ve que son equivalentes, ¿no? Entonces, hmm. Pero sobre todo quiero resaltar aquí que aquí ya no necesitamos, este, o bueno, no necesitamos hablar de un, eh, bueno, sí estamos hablando este, implícitamente, pero ya no estamos usando este, ese cálculo de matrices, ¿no? que se necesita usualmente. No se preocupen, al rato lo vamos a usar. Lo vamos a usar para después este, medio olvidarlo, ¿no? Que pues este caso es este. Tiene, pues, la, les digo, la cuestión de la multiplicación facilita ciertas cosas, tiene estructura extra. Por eso, de alguna manera, le empezamos a dar la vuelta. Ahora, una, una observación, y aquí este, y esta se las pongo. Es que para hablar de que la función sea diferenciable, pues estamos diciendo, ah, mira, un abierto, un punto en el abierto, la función, ¿no? Pero vamos a decir, esta función podría estar definida en, en otro dominio, ¿no? Que también tenga Z0 y que sea abierto. Pero bueno, este, pues es un ejercicio ver que si cambia el dominio, realmente, ¿cómo se dice? no depende de quién sea el dominio de la función. Esto es independiente. Y en cualquier caso, este, lo que estoy diciendo es que para cualquier dominio, este límite va, va a existir y va, va a coincidir. Siempre va, va a ser el mismo. ¿no? Ahora sí, para no dejar, este, en caso de existir el límite, pues le vamos a dar la notación usual, ¿no? F' de Z0. ¿Hasta aquí está todo bien? Bueno, ¿podría repetir eso del límite? O sea, entendí bien. ¿No importa si cambia el dominio, no va a cambiar el límite? ¿Eso es a lo que se refería? O... Sí, no, no, no va a cambiar el límite. Ah, Ok. Vamos a decir, este, una función que tengas este, definida en el semiplano superior, que ¿no? es abierto. una función que tengas definida en todos los complejos. Pues realmente, si te tomas un punto, como estamos hablando del semiplano superior, por ejemplo, I, y fuera diferenciable en i pues cuando te fijas en ese límite, tú lo que dices, te empiezas a fijar en vecindades de y, ¿no? o bueno, de z cero 0. Entonces, que sea, que sea abierto quiere decir que existe un radio donde esa bola está contenida, la bola con centro Z0 y radio R está contenido, ¿no? En el abierto. Entonces, si te tomas dos abiertos donde está definido, pues te puedes tomar la bola de menor radio y ver que realmente este, el límite... Está deter, empieza a estar determinado pues, por bolas cada vez más chiquitas, ¿no? De hecho, para nociones de límite, pues te van a servir los mismos deltas y los mismos, mismos épsilons, ¿no? De hecho, bueno, o sea, la cuestión por qué esto no se menciona, pues porque el límite depende justo de las épsilon chiquitas, ¿no? No de las épsilons grandes. Entonces, pues igual puede que haya ciertas cosas que no puedas definir porque en, el, en uno es, estás tomando las cosas grandes y en el otro no están definidas, pero no hay mayor problema. Solo es un problema de, vamos a decir, esto comúnmente no se escribe porque es un problema de formalidad de la escritura con respecto a puntos que no sé, no, no juegan realmente, ¿no? Bueno, siguiente definición. Una función, me tomo un abierto, pato abierto, y una función de, los, de ese abierto en los complejos, decimos que f es diferenciable si es diferenciable en todos sus puntos. Digo, esto es de esperarse, ¿no? Ahora, vamos a decir que si yo me tomo un abierto, complejos y una función, vamos a decir que es holomorfa si para cada punto existe una vecindad de ese punto, de ese z0 tal que la vecindad restringida es diferenciable entonces aquí también, ah, bueno, estamos diciendo esta es la definición de holomorfa en z0, que existe una vecindad de tal manera que la función restringida sea diferenciable. Ahora, de forma análoga, que sea holomorfa, quiere decir a secas, que es holomorfa en todos los puntos. Y bueno, aquí este, este es un nombre, más que nada, y decimos que una función es entera, si es holomorfa, pero su dominio es, son todos los complejos vale y bueno vamos a empezar a hacer unas cuentitas muy sencillas y se acuerdan que habíamos considerado esta función nos tomamos un complejo y tomamos la función constante no entonces vamos a decir que este, la proposición es que las funciones constantes son, o lo, este, son enteras ¿no? o lo morfas en todos los puntos y si se dan cuenta, no tiene mayor problema. Planteamos el mismo cociente que se plantea en la definición, este cociente. Entonces, K sub C de Z menos K sub C de Z0, pues ambos valen C, ¿no? Entonces esto es C menos C. No importa en qué lo estemos dividiendo, entre qué lo estemos dividiendo, pero esto es 0 entre z menos z 0 o sea realmente cero entonces pues, calcular el límite de la función cero pues, es cero en cualquier punto no entonces pues, lo que estamos diciendo es que la derivada de una función constante es la función cero ahora a este punto de, de la historia cuando ya está en este quinto sexto semestre me van a decir, ah, pues esa cuenta lo hubiera hecho yo, ¿no? Bueno, esta cuenta la estoy presentando nada más por cuestión de completez, ¿no? ¿Por qué por cuestión de completez? Me explico. Lo interesante también va a ser poder dar el regreso, ¿no? ¿Qué sería el regreso? Si una función su derivada es cero, entonces ver que la función es constante. Por eso nada más estoy planteando esta cuentita, ¿no? Digo, para que esté... Ya hemos visto eh, lo más que se pueda y de manera que, que aporte, ¿no? Bueno, el siguiente ejemplo, la función identidad es entera. Y, de nuevo, podemos calcular muy rápido el límite, ¿no? Planteamos el límite para ver qué es derivable. Pues nos tomamos un punto cualquiera en los complejos y calculamos este límite de cuando z tiende a z0, de f de z menos f de z0 entre z menos z0. Y, pues, aquí lo que vamos a hacer es evaluar realmente f, pero, pues, f es la identidad, entonces este límite pues, no es más que el límite de z menos z0 entre z menos z0. Pero, esta es la función constante 1, y el límite de la función constante 1 es 1. Entonces, si se dan cuenta hasta aquí, pues de alguna manera ya tenemos este... pues va coincidiendo con lo que teníamos en cálculo, ¿no? La derivada de la función constante es cero y la derivada de la función identidad es 1. Esto empieza a ir por, por buen camino, ¿no? Entonces, bueno, esto les digo, vas, este, vamos a buscar hacer muchas analogías, pero para ver qué... Este cálculo se parece mucho al de los reales. Entonces, la siguiente analogía, y, es, y sería algo de esperarse, es que si yo tengo un abierto, un punto en ese abierto, y una función compleja, si f es diferenciable en z0, en ese punto, entonces f es continuo en z0. En pocas palabras, que toda función diferenciable es continua, ¿no? Lo hacemos de manera puntual, ese es el corolario. Creo que no sirve el corolario. No hay mayor problema. ¿Qué significa que sea continua? Pues que sea continua, de, de, de, bueno, no de alguna manera, quiere decir que el límite de cuando f, de cuando z tiende a z0, de f de z es f de z0. ¿Estamos de acuerdo? Que una función sea continua, quiere decir que el límite de cuando z tiende a z0 de f de z, sea f de z0. Eso significa que sea continuo. Pero bueno, eso es equivalente a decir que el límite de cuando z tiende a z0, f de z menos f de z0, sea 0, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en, ana en analogía a la prueba de cálculo, pues <risa> esto está más es es escrito más adecuado para que sea más fácil hacer esta prueba. De hecho, justo esta prueba, pero no es la razón porque la diferencial se define así. Entonces, vamos a, a ver ese límite, ¿no? Entonces, el límite de cuando z tiende a z0 de f menos f de z0, pues lo multiplicamos por un 1, esto no hay ma mayor problema, ¿no? Tienes nuestro 1, z menos z0, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, lo planteo así. Y lo que estoy ocupando es que el límite del producto es el producto de los límites. Como el límite del producto es el producto de los límites, la primera parte me da la derivada. Y este límite existe, ¿no? Y la segunda parte me da el límite de cuando z tiende a z0, de z menos z0, pues ese límite, este, obviamente, es cero, ¿no? Entonces, pues me queda la derivada en z0 por 0 que es cero, ¿no? Entonces efectivamente este límite es cero, ¿no? Que es lo que quería demostrar. Hasta aquí está bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno. ¿Sí? ¿No? Escuché un micrófono, que alguien abrió el micrófono. ¿Todo bien? Perfecto. Digo, si se dan cuenta, es muy análogo a lo que se hacía en cálculo, ¿no? De hecho, bueno, si nada más escribiéramos esto y lo viéramos en final del curso de cálculo 1, pues, lo único que veíamos, pues, está raro que te tomes como variable z en lugar de x, ¿no? Fuera de eso, pues es muy similar, ¿no? Y bueno, vamos a empezar, o sea, no, no vamos a empezar, vamos a continuar con, con todas esta serie de, de reglas que, que vemos en cálculo, ¿no? Pero pues que nos sirven porque pues, al fin y al cabo pues, las ocupamos. Y todo esto lo, se ocupa más de lo que creen. ¿eh? Entonces, de nuevo, nos tomamos un abierto, pero ya no nos vamos a tomar una función. Nos vamos a tomar dos funciones holomorfas. Entonces... La suma es holomorfa. Y más aún, bueno, también nos tomamos dos complejos. Y más aún, la combinación lineal de estas funciones, lo que estoy diciendo aquí es que la derivada es lineal, ¿no? Abre sumas y saca escalares. Y en este caso, pues no solo lineal en el sentido real, sino lineal en el sentido complejo. ¿no? Abre la multiplicación por, por eh, escalares complejos. De hecho, pues es lógico que tenga que decir esto porque para ver que esto es homomorfo, pues necesitamos ver efectivamente quién es el límite, ¿no? Tengo que dar el límite de, de la derivada de esto, ¿no? Y aquí me acabo de dar cuenta del error, aquí faltó el lambda y mi, que es morfo es lambda más y un g, ¿no? Pero bueno, perdonarán, la demostración está bien escrita. Entonces, pues pasamos a escribir la definición de ese límite, ¿no? ¿eh? bueno, de la derivada, de lo que queremos que sea la derivada, ¿no? Si se dan cuenta, lo que vamos a hacer es, literal, la definición. O sea, la función menos la función en Z0, entre Z menos Z0. ¿Quién es la función? Lambda F más mu G en Z, menos la función en Z0, que es Lambda F más mu G en Z0. Y bueno, ¿Qué es lo que empiezo a hacer? ¿O qué es lo que hacemos? Pues la definición de suma de funciones y escalares de fu este, por funciones evaluados en un punto. Entonces, pues, lambda de f de z más mu de, de g de z. Y también lo aplicamos en el caso de z0. Menos lambda de f z f0 f z0 menos mu de g de z0. Dividido entre z0. ¿Qué hacemos? Pues bueno, este f de z0, lo emparejamos con ese, al signo menos, y factorizamos el lambda, ¿no? Para que nos quede lambda por, se abre en paréntesis, f de z0 menos, f de z menos f de z0 entre z menos z0. Ahora bien, del otro lado, pues vemos que se cumple lo mismo análogamente, entonces tenemos mu de g de z0, de g de z menos g de z0 entre z menos z0. Recordemos que el límite abre sumas y saca escalares, por lo cual nos queda lambda del límite de cuando z tiende a z0, de f de z menos z, f de z0 entre z menos z0. Y del otro lado nos queda lo mismo con mi U y g. No hay mayor truco aquí ¿no? pero pues por definición esto es lambda de f de... esto es lambda por la derivada de f en z0 más mu por la derivada de g en z0 y así pues demostramos lo que queríamos ¿no? con todo y el más aún ¿no? creo que ese más aún es un poco truculento pero que realmente pues, teníamos que calcular el límite, ¿no? No íbamos a demostrar que el límite existía de forma existencial, sino de forma constructiva, ¿no? Vamos con el siguiente. Si tenemos sumas y multiplicación por escalar, pues también nos gustaría tener el producto, ¿no? Entonces, tenemos un abierto... De nuevo, dos funciones sonomorfas. Y nuestra afirmación es que f por g es sonomorfa, donde su derivada cumple la, ley, este, la regla de Leibniz, ¿no? Esto se llama la regla de Leibniz, ¿no? Que la derivada de f por g sea la derivada de f por g más f por la derivada de g, ¿no? Creo que todos lo ubicamos bien, ¿no? Pero justo esto nos, nos sigue diciendo que se van a seguir cumpliendo las reglas del cálculo, ¿no? Las reglas del cálculo real que tanto estamos acostumbrados. Bueno. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la demostración? Lo mismo. Vamos a hacer la cuenta, ¿no? Y esta cuenta, bueno, esta demostración es un poquito más interesante. En el sentido que sí tiene un, un truquillo, ¿no? Un truco ahí. La otra fue realmente directa, nada más fue acomodada, ¿no? Pero esta sí, sí, le metimos, un, bueno, se le mete un poco de ingenio, ¿no? Entonces, planteamos de nuevo la cuestión como la derivada, como el límite que es. El límite de cuando Z tiende a Z0 de la función evaluada en Z, menos la función evaluada en Z, en Z0. En este caso, pues ya, me, me salté ese paso, y no lo puse como F, FG evaluado en Z, sino ya directo. F de Z, por G de Z, menos F de Z0, por G de Z0, ¿no? Y lo que vamos a hacer es sumarle este 0, ¿no? Pues le sumamos este 0, y vamos a abrir el límite, porque... El límite abre sumas. Este 0 es menos f de z por g de z 0, más f de z por g de z 0, ¿no? Si se dan cuenta, lo pongo así y abro directo, ¿no? O sea, en este primer límite es donde está el menos f de z por g de z 0, y aquí este aparece como suma. Entonces lo que vamos a hacer es que si se dan cuenta, pues... Aquí podría factorizar, ¿no? Puedo factorizar el f de z. Y de este lado puedo factorizar el g de z0. ¿Se repiten ambos? Entonces puedo factorizar. Ahora, aquí pasa algo muy curioso. Si se dan cuenta, pues esto ya tiene la cara de la derivada de g en z0. Pero de nuevo, el límite. El límite del, del producto es el producto de los límites, cuando ambos límites existen, ¿no? Entonces, aquí un punto fino es que este límite existe para f de z porque f es continua. ¿Por qué f es continua? Porque es holomorfa, ¿no? Que fue este, la proposición que este, una de las proposiciones anteriores. Entonces, aquí sí estoy ocupando esa proposición anterior de que F es continua Por eso voy a poder abrir el producto. Y aquí, pues esta parte quedó más bonita, bueno, más sencilla en ese sentido, porque G de Z0 pues, es un valor constante y lo puedo sacar del límite, ¿no? Y ahora sí. Haciendo el, limit, el producto de los límites, pues esto es f de z0, lo segundo es la derivada, g' de z0, y pues de este lado, pues no es más que f' de z0, y el g de z0, como les mencioné, sale de manera pues, medio trivial porque los límites sacan este, constantes, ¿no? Y así demostramos pues, la parte del producto. Ahora, esto es un buen corolario en el sentido bueno, vamos, como siguiente corolario de las dos proposiciones anteriores esta, la proposición 22 la proposición 21 y la proposición 19 bueno la 19 y la 18 es que si me tomo una función polinomial entonces va a ser entera, bueno le puse holomorfa, pero realmente se entera. ¿Por qué? Pues porque todo polinomio es combinación lineal, la, ve, la 21 es la que me permite hacer combinación lineal de potencias de la identidad, ¿no? Pero pues cualquier potencia se obtiene como productos de la identidad, pero pues producto de holomorfas es holomorfa, entonces, las potencias también son holomorfas. sea pues, esto me quiere decir que z, z cuadrada, z cúbica, cualquier potencia entera, elevado a un entero. Acuérdense que aquí tenemos cuestiones curiosas. Podemos elevar a un complejo, pero al menos cualquier potencia entera. Bueno, Potencia, bueno, no un entero, un natural hasta ahorita va a ser este, holomorfa, ¿no? Y las combinaciones eh, lineales de funciones holomorfas son holomorfas, entonces cualquier función polinomial es holomorfa. Es lo único que estamos diciendo, ¿no? Entonces ya pasamos a tener una gran familia de funciones este, diferenciables, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Sí vieron cómo ya nos, este, nos aventamos este, todos los polinomios? Con estas proposiciones ya nos aventamos que todos los pol polinomios son holomorfos, ¿no? De hecho, pues análogamente, pues cumple las mismas proposiciones que el cálculo, ¿no? Que la derivada de z a la n es n z a la n menos 1. Pero eh, también lo voy a ver este, de otra forma de calcularlo, ¿no? Bueno, creo que... Creo que vamos a poner este de tarea. No sé cómo vean. ¿Les gusta o no les gusta? El cociente, ¿no? Que la derivada del cociente es esto. Bueno. La siguiente proposición es la regla de la cadena, ¿no? Vamos a tener... Dos, fun este, dos abiertos A y B en los complejos funciones F que van de A en los complejos y G que van de los B, de B en los complejos de tal manera que F de A o sea la imagen de, de F esté contenido en B esto pues nada más para que se puedan componer no que F se pueda componer con B con G perdón entonces este lo que vamos a tener es que la composición de funciones holomorfas es holomorfa. Pero, bueno, no, pero, todavía mejor, vamos a seguir respetando esta regla de la cadena. Es decir, que la derivada de la composición, o sea, g compuesta con f' prima evaluada en z, es g' evaluada en f de z por F' de Z. La regla de la cadena. Bueno, ¿Qué vamos a hacer para demostrar esto? Y con esto ya acabamos el día de hoy. Pues vamos a agarrarnos primero, es muy artificial si quieren esta demostración, pero bueno, artificial entre comillas, más bien lo que agarramos son ciertas Hacemos un renombre de las variables para facilitarnos hacer los cálculos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos tomamos este Z0, empezamos con un Z0 en el dominio, que es donde vamos a querer ver que es diferenciable. Y nos tomamos un w igual a W0 w igual a F de Z0, o sea la imagen de Z0 bajo f. Y este pues nos va a per permitir hacer los pasos intermedios con G. Entonces vamos a definir una función como prima hermana de, de g, ¿no? ¿Y quién va a ser esa función? Va a ser h de w, va a ser g de w menos g de w, 0, entre w menos w, 0, menos la derivada aquí, ¿no? si ¿Se dan cuenta? Está curioso porque esto es como la derivada, ¿no? Pero le estoy restando la derivada. Pero, obviamente, lo que nos damos cuenta es que esto no está definido para todo W en B. Porque, pues, W0 vive en B, por definición, bueno, por como lo tomamos, entonces esto se puede indeterminar si W toma el valor de este W0. Entonces, para este caso, pues lo que tomaríamos, porque es lo que queremos, que esto se comporte como una derivada, es que cuando nos acercamos a W0, pues esto toma el valor de la derivada. Pero si esto toma el valor de la derivada cuando nos acercamos a W0, pues esto sería W' de W0, y esto por el otro lado sería pues, la derivada. Entonces, W, lo que yo quiero, si esto se comporta bien, es que esto valga cero en W0, pero pues así definimos la función, ¿no? Y de nuevo aquí volvemos a usar que como G es holomorfa, entonces pues esto nos resulta ser continuo, ¿no? realmente este valor es constante y pues esto nada más son operaciones entre funciones continuas ¿no? y pues aquí lo que les mencionaba es que lo único que nos faltaría es que o sea fuera de W0 el, pues este, son operaciones entre funciones continuas entonces no hay mayor problema en ver que esto es continuo este es constante, este es constante G es constante Polomorfa es continua, entonces, pues bueno, una continua menos una constante es continua, dividir entre una, entre una continua, cociente de continuas es continua, siempre y cuando el, el denominador no se anule, entonces esto es continuo, y pues ya este, de eso pues se sigue que toda esta parte es continua, y restarle una constante pues lo deja continuo. El único problema sería ver cuándo tiende a W0, pero cuando tiende a W0, pues esto les, les acabo de decir, pues debería de ser la derivada. Entonces, si esto es la derivada, eh, pues nos va a quedar la diferencia de G' en W0 menos G' en W0, pues eso es 0. Por lo tanto, si estamos poniendo bien el límite de H en W0, para que sea continuo. Es el único punto donde faltaría que, que sea continua, pero por lo que les expliqué, tiene que ser continua. Bueno. Entonces, vamos a hacer esta mini observación, que el límite de cuando z tiende a z0, de h de f de z, entonces, pues realmente, como son continuas, puedo pasar directamente a evaluar, y esto es h de f de z0. Composición de continuos es continua. Entonces, h de f de z0. Y por otro lado, pues f de z0 es h de w0. Entonces, esto es 0. Y pues vamos a poner w igual a f de z. Para poder expresar esta trayectoria w ya en función de la función f, ¿no? Y lo que hacemos es esta cuenta, ¿no? Que g, y creo que g de f de z, menos g de w0, si se dan cuenta, pues esto es g, w0 es f de z0. O sea, estoy ya viendo este cociente, que es el cociente de la composición. Pero lo estoy haciendo por partes para no hacer, este, pues como dicen, todo un, un relajo y hacer una anotación muy cargada. Entonces esto es menos g de f de z0. Pero esto se puede expresar con la h, y esto resulta ser h de f de z más g' de w0 por fz menos w0, que de nuevo este w0 es f de z0. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que podemos pasar despejando y deducimos lo siguiente, que este cociente g de f de z menos g de f de z0 entre z menos z0, que es el que queremos para la diferencial, resulta ser h de f de z más g' de w0 por el cociente de la diferencial para hacer la, este, la diferencial de f. Y ahora sí, ya después de todo este manipuleo, podemos expresar, para calcular la derivada, solo tenemos que hacer z tender a z0. Pero si hacemos tender z a z0, esto nos tiene que quedar la derivada, por definición. Pero si se dan cuenta del otro lado, esto, la primera parte, se nos anula. ¿Por qué? Porque es esta observación, ¿no? Tenemos 0 más, la segunda parte, esto, es constante. Ya está fijo. No, no pinta en el límite. Y esto, pues es la derivada de, de f en z0, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues este sale pues más que nada por definición, W0 es f de Z0 y este ya estaba como fijo, en nuestro nuevo argumento, y pues esto pues nada más es por definición de f' de Z0, ¿no? Realmente lo que se hace es como que se come todo esto con la función h y se anula, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Entonces, ya son 8.57, dejamos la clase aquí. En serio, dudas, preguntas. Digo, esta, esta demostración, vamos a ser honestos, o sea, son de esas demostraciones, o sea. Y esto nada más es como filosofía de las matemáticas, con bueno, una metafilosofía. O si sea, quieren filosofía propia, pero y no, no, no crean que es tan propia. ¿eh? Eh, ciertos teoremas valen por lo que dice el teorema. Y hay ciertos teoremas que valen por la prueba del teorema. Y aquí cuando digo valen, no estoy diciendo que unos valgan más que otros, ¿eh? no vayan a malinterpretar eso. En este caso, este, pues la, la prueba es demasiado, demasiado técnica, si quieren. Realmente estos son de los teoremas que se usan por lo que dice el teorema. O sea, lo que más se aplica es este, en este caso es la, la regla de la cadena. Ya después cuando estás aplicando la regla de la cadena, pues realmente poco piensas en la demostración. En cambio, pues por ejemplo, hay teoremas como el del algoritmo de la división, que cuando lo aplicas, pues bueno, depende. De forma teórica, pues sí, nada más lo aplicas. Y dices, ah, existe. Pero cuando lo haces de forma práctica, pues, sí necesitas... La demostración, que es el algoritmo. Es a lo que me refiero. Bueno, pues eh, dejamos la clase de hoy este, aquí. Que tengan un excelente fin de semana. Buen día. Hasta luego.